Bueno, eh, estoy con Carlos Monte porque llegó la hora de generar cambios importantes estructurales en la sociedad chilena en el marco de la igualdad, de la igualdad social pero también de la igualdad territorial no solamente hay una desigualdad per cápita, una desigualdad familiar los alcaldes tenemos claro que hay una desigualdad territorial He decidido apoyar esta candidatura en virtud de que ha llegado la hora de cambiar las condiciones en las cuales es posible y es necesario construir su labor. Desde esa perspectiva hemos acordado con la inmensa mayoría de los alcaldes del sur de Santiago comenzar una estrategia de carácter semi-regional. Que nos permita dar condiciones de igualdad en términos de los servicios a la gente que vive en el sector sur de Santiago. Estoy apoyando al diputado Monte para que, como senador, pueda cumplir los proyectos que tenemos en la zona sur y, sobre todo, en los espejos atrasados. Es muy bien sabido que nosotros, la comuna de los espejos, es la comuna más pobre del área metropolitana. Necesitamos un senador como él de esfuerzo y sacrificio. ...que siempre ha estado trabajando con las municipalidades... ...para sacar proyectos importantes de la modernización de Santiago... ...y al mismo tiempo de la comuna de el espejo. Y bueno, muy contento de estar apoyando la candidatura... ...del candidato a senador Carlos Monte... ...puesto que identifica plenamente lo que nosotros queremos en San Ramón... ...y lo que estamos haciendo en la comuna de San Ramón... ...porque en San Ramón llegó la hora de cambiar las cosas... ...y por lo tanto en ese contexto el apoyo que nos va a hacer Carlos Monte... ...cuando sea senador para cambiar la calidad de vida de nuestra comuna... Y seguir evitando la desigualdad que tanto nos afecta es relevante para nosotros. Yo invito a todos mis vecinos a votar por Carlos Montes. ¿Por qué vamos a votar por Carlos Montes para senador? Primero, porque es el senador que va a, a llevar a cabo las demandas y las propuestas que necesitan los cambios de nuestro país junto a la presidenta Michelle Bachelet. Necesitamos un senador para la nueva mayoría y para los cambios y las propuestas que la presidenta nos ha planteado el desafío para Chile. Y en ese marco quiero invitar a cada uno de mis vecinos y mis vecinos a no olvidarse. Carlos Monte candidato a senador, en nuestra comuna y en este distrito necesitamos un senador para la nueva mayoría que nos represente y defienda el programa que la presidenta Michelle Bachelet nos ha presentado. Creo que ya llegó el tiempo, la hora de que podamos construir una mejor ciudad, una ciudad mucho más inclusiva. Por esa razón y por muchas más, porque necesitamos hombres de Estado importantes. Yo estoy con la candidatura de Carlos Montes parece. Llegó la hora. Llegó la hora.